le hizo ver, un poquito más lejos Mati, le hizo ver ahí, el doblete, espectacular, es un poquito más lejos Mati, un lejos, la caña acá, parar la caña, así que lo rimamos bien, no para pará la caña, a esa distancia no viene, bien ¿eh? bien clavado,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 ¿Qué es lo que es esa, no, mira, ah, eh, doble, no, doble acá aquí, ah, no, a ver, no, a ver no, uh, ¡Doble de oro! ¡Doble! Ay, vos, doble esta ya Pero esta es grande, ¿eh? Esta tiene kilos, ¿eh? Esta es la Y los cajones ya no dan más, ¿eh? Mira <risa> llenamos El momento de los gigantes Es Mar del Plata Miren de lo que es Una, cae Dos Tres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 Que ya vino, vino la otra vez. ¿Qué pasa, Se enganchó en la piel. La Te hacemos respirar acá, eh. Escribes. No sé qué. Bien. Mirá la señora. La... Ah, bueno, la señora, usted es una campeona, eh. Usted es una campeona, ¿eh? realmente.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 esta semana mire con los que salgo este oreno como este coquete, que son de distintos colores pero el mismo tamaño dice Wems, esto antiguamente lo hacía el francés Ravisot que hubo un señor que compró la matricería, son unos señuelos que son extraordinarios para la pesca de la tararira en las lagunas, en los ríos donde ustedes quieran ir a pescar con esto tiene un señuelo de media agua y otro de semiflote y tienen las cucharas WEMS doble, ven que son dobles estas cucharas, caminan miren lo que caminan, son una maravilla realmente esto va de oferta desde aquí de Mariano Pesca en Cava, para todos los que miran el programa del pescador escuchen el precio, no le voy a preguntar a Gabriel porque capaz que dice un precio que me deja descolocado y después no entendemos nada 800 pesos cada señuelo. Inexistente. No se lo pierdan. Acá en el local los esperamos. De 11 a 19 horas. ¿Ok? ¿Qué le podemos decir? Mirá, Alberto, mirá. ¡Uh, Alberto! ¡Mira! ¡Qué doblete! No lo ¡Qué doblete de Cherny! ¡Mirá este otro acá. Mira mirá, mirá acá abajo.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 a las chicas de su edad que pues vengan es una experiencia preciosa nunca pensé que hacerla si quiera pero bueno ahora la y la verdad me estoy arrepentido la bueno las invitamos a todas las mujeres a todas las mujeres para pero, pescar no es cosa de hombres solamente la pesca la... pero escúcheme la pesca con quién es, con Sandoká ah. sí, se tenemos claro. que de, de agradecer acá al capitán Sergio la Capitán Mati. Okay. Son un fenómeno de Gracias a ellos podemos hacer mira. Sergio, hermano. Plata, a granel. Estamos aquí, en el crucero Sando Canto, en un día terrible. Con algo que no sabemos qué es, pero tiene una pinta de ser angoloso. La fuerza que está haciendo es tremenda. Aquí tenemos a Mati, vale, vale con la bestia, esperando el momento indicado para que todos ustedes, amigos, ustedes puedan disfrutar de esto, de la pesca embarcada aquí en Plata.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 Claro, a la señora le cuesta un poquitito sí, claro. más que a los demás Traía uno, se enganchó otro estaba... Porque sí. no tiene una experiencia Pero hoy, ah, qué oro ¡Uy, lo que tiene ahí! ¿Qué traes ahí? ¿Se... Traía un chico y Estaba recogiendo y ahí se enganchó otro, se otro, se otro se Una bestia es ese Qué bueno claro, qué pesca estamos haciendo y, Uy, los dobletes de Chernia que se ven ahí atrás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 Hola, ¿cómo estás? Es para mostrarte este combo de spinning de la marca Spinning con la caña Rainforest 2, la caña de carbono muy liviana de 100 gramos aproximadamente, eh, mango de corcho partido, viene con pasajeros eh, altos para multifilamento, en dos tramos de 1,98, acción de punta rápida, puede venir en 8,17 o 7,14 libras, lo acompaña un reel Spinning Spartak de 4 rolemanes.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 Amigos del pescador, amigos de zona pesca, tenemos para mostrarles cañas de lanza de mar Modelitos rotativo, frontal, también tenemos varas peladas para armar Vienen desde 330, 360, 390 hasta 4,50 metros Un tramo, dos tramos, tres tramos Hay gran variedad de modelos, gran variedad de pasadillos De distintas marcas, tenemos de Masterfish, Shimano, Tetch, Redfish, Omoto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 Pueden venir a Zona Pesca y llevarse todo el equipamiento que necesitan para esta temporada de pesca de mar.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 alrededor de los destines un verdadero espectáculo los atunes estamos arriba de los atunes toma toma a ver a ver a guarda que yo estoy con pescado también ¿eh? No te la red. Se lo comió todo. Se lo comió todo.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 hemos llegado, te dormiste todo No. ahora se van a fijar, se van a fijar a ver cómo está el camino ahí, para, para agarrar para aquel lado, para la derecha, ¿no? Sí, para la derecha, mejor. bueno, pero este es el canal 5, canal 5, ya hemos venido, ya hemos hecho un video. Allá, ahí donde están los autos fue donde vinimos la última vez, ¿sí? y allá, a lo lejos, se ve bastante gente, también. ¿Por ahí? ¿Derecho o no? o está la huella? Era de, de barro, ¿no, eh? poner una huellita naranja con el solo chiquito con pejo. bueno, acá tenemos los langostinos y los camarones No sé si la pueden ver. Bueno, vamos, vamos a esperar. Acá ya tiramos todos. Y vamos a ver qué pasa. chiquita pero ¿No se tragó. Lo que se criste. ¿Así lo venía a buscar después? A es que... Me parece que no se quiere es ir. Tiene que aire. hacerlo para atrás me parece. Hace así para adelante y para atrás. Ahí, ahí, va, ahí. va Agarra. Eso. pasa. <ríe>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 Primer tiro, primer pique, vamos, vamos gordo. ¿Qué dices que? ¿Peje o madre? Voy a decir que peje con bigote. No. No podés tener tanto traste, El primero de la tarde, nada, no, nada, no, nada. No. El primer tiro, no, no, no, no. Muestrarlo, bien, mostralo bien. Hermoso bicho, hermoso bicho, saca el salón, Hermoso bicho, te felicito loco. Primer tiro, mirá, ya hace 3 horas que estoy acá. Primer tiro el tiempo de semejante peje Bueno, hace otro tiro ahora. Y ya no tienes. Hace otro tiro con más ganas. qué traste hermano, que traste. ¿A qué dedicado, ¿De dedicado? quieres decir? Este? It's good to pay. y nos tapó uno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 En Esquina Corrientes podés contratar los servicios de posada Los Ceibos. Disponen de departamentos totalmente equipados para recibir al pescador deportivo.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 Entre Ríos. Operador Hernán Fiorentini. Celular de contacto 3382 44 -7311. En Facebook Hernán Guillermo Fiorentini. También seguimos con la pesca de pejerrey en Laguna La Picasa y La Zoraida. nuevas bollas para pesca de pejerreyes, de poliuretano expandido de alta densidad. Ofrece mínima resistencia al hundimiento y máxima durabilidad. Comunicate al teléfono 66 56 63 79, Facebook e Instagram bollas pullen A ver, ¿ese sí será la medida? <risas> sí, ese sí. Bueno, el anterior lo, lo largamos porque era muy pequeño. Va, no bueno, era tan chiquito igual el otro. Pero bonito, ahí va el Dani por el cuarto. No, bueno, cansado bueno, y nombrarlo. Bueno, así que si les gustó el video de hoy, eh, compartan denle like, eh, como les decía, ayuden a. Comencé, comencé. Y vengan a pescar. <risas> bueno, vengan a pescar. Y no, ojalá que les guste nuestro contenido y. y podamos hacer. nuevos videos.